Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, compañía que es dueño de Santos Laguna y Atlas en la Liga MX, se calentó en redes sociales y le mandó un mensajito a todos sus detractores quienes han criticado sus últimas decisiones. Luego de que se diera a conocer que Santos Laguna haría intercambio de algunos jugadores con su hermano Atlas, la afición de los guerreros mostró sin inconformidad. Dichas críticas llegaron hasta el presidente de Grupo Orlegi, por lo que no dudó en escribir un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. Alejandro Irarragorri, presumió los títulos que ha conseguido durante su gestión al mando de los Guerreros, que es el equipo principal de Orlegi Sports, hablan, hablan y hablan, 14 años después, 4 campeonatos y algunas cositas más, refiriéndose a los títulos que ha conseguido con Santos Laguna, este comentario llega como respuesta a las críticas de la afición lagunera quienes aseguran que está descuidando a Santos Laguna para armar al hermanito rojinegro de los guerreros. En los últimos días, se ha hablado también de la posible salida de Julio Furch para llegar a los zorros. De acuerdo a Medio Tiempo, Atlas se reforzará para el 2021 con el delantero de Santos Laguna, Julio Furch, así como Brian Garnica, quien volvería con los zorros tras el préstamo. Asimismo, los elementos que llegarían a la laguna serían Ignacio Geraldino y Jesús y Sahara como un trueque entre los equipos hermanos. La misma fuente confirmó que dicha decisión ya es un hecho, pues el estratega de los rojinegros, Diego Coca, deseaba tener entre sus filas al emperador. Por otro lado, el chileno Diego Valdés no llegará a los zorros, pese a que en el torneo anterior lo habían buscado.